Anuncian depresión tropical para mañana. Pues la familia no sabía eso. <risa> la oficina sí venía, nacional... Carnaval, ah, sí, en carnaval. La oficina <risa> nacional para... de meteorología UNAMED. Advierte que el potencial ciclón tropical número 6 que podría convertirse hoy en tormenta tropical estaría muy cerca del territorio dominicano entre la madrugada y la mañana del miércoles. De acuerdo a los modelos numéricos de predicción se esperan valores acumulados de lluvias entre 50 y 125 milímetros que podrían llegar hasta 150 milímetros en puntos aislados especialmente en los sectores sureste, noreste, norte y el Valle del Cibao, así como en la cordillera central. La ONAMED informó que a partir de esta tarde, de manera gradual, el oleaje será, se irá tornando anormal, especialmente en las zonas costeras, sureste, este y noreste, pudiendo presentar alturas de horas entre 8 y 9 pies, por lo que los operadores de embarcaciones en zonas de costeras deben dar seguimiento a los siguientes boletines ya que se estarían emitiendo algunas restricciones el centro de operaciones de emergencia COE incrementó de 6 a 12 las provincias en alerta verde a causa del paso de una onda tropical por el suroeste de Haití que en combinación con una vaguada generará aguaceros ráfagas de viento el director de la entidad general Juan Manuel Méndez explicó que según recientes imágenes satelitales, la amplia zona de baja presión que se aproxima a las antillas menores puede convertirse en depresión de tormenta tropical, siendo calificada como el potencial ciclón tropical. Ahí está, amable. En alerta verde está la, la provincia de Duarte. Duarte. Explícale a la gente qué significa alerta verde o que hay gente que se pierde con eso. Aplícala tú. <risa> oh oh oh Me voy. es que no sabía que él no, ya le explicamos no. claro ¿Eh? ¿No de, dele usted villalona ayúdelo ¿Y, y ahí con mala fe sálvelo sálvelo villalona ahí no bueno pues la alerta verde es una condición <risa> bueno la alerta verde es una condición previa verdad a, a los tres tipos de alerta alerta amarilla y alerta roja eh, a la alerta verde es que comienzan ya los organismos de seguridad a tener cuidado y a tener precaución sobre eh, los posibles eh, lugares donde ante el inminente paso de un fenómeno pues, podría presentar eh, peligro, ¿no? O sea, los ríos, los arroyos y las cañadas, que aquí pues, siempre hemos tenido problemas con esos afluentes cuando llegan ¿verdad? problemas, cuando llegan climas, ¿verdad? Y cuando llegan los huracanes ya en este caso de tormentas tropicales y huracanes categoría 1, que, hemos, que hemos, hemos tenido problemas, cuando, cuando trae mucha lluvia, entonces eso afecta a los ríos y arroyos y cañadas. Recordemos la última vez lo que pasó con el caso del río Jaya, que pues inundó lo que es el barrio Azul no, pues, y, y el sector Santa Ana. Entonces ya la alerta amarilla, la alerta amarilla es ya cuando todas las... Instituciones de servicio tienen que estar ya eh, movilizadas y la alerta roja es porque es que ya deben estar en la calle. Para nosotros la alerta verde es que tenemos que estar en pendiente, pendiente, pendiente A cualquier que puede situación. variar hoy la noche, Sí. La alerta. Que puede variar así es. A medida de que llegue este fenómeno atmosférico, pues eh, esa alerta puede variar posiblemente amarilla. No sé si llegaremos a roja, porque lo que posiblemente deje. es un poco agua y viento. No voy a decir un poco de agua porque deja su, su, sus lluvias, ¿no? Pero no sabemos la cantidad que vaya a dejar y lo que sí va a haber es viento eh, por encima de lo normal. Estamos hablando ya de unos eh, 60 kilómetros por hora. Sí, o ahí se ha pasado el día lloviendo también. Ya la gente ha sentido un poco de lo que va a pasar con, con esta tormenta tropical. Eh, un, posiblemente... Alcance tormenta, alcance. pero antes de que de tocar solo dominicano, se degrade a depresión. Y ya cuando salga del territorio, pues ya se, estaría muy debilitado. Pero nos va a dejar lluvia y nos va a dejar viento. Eso sí. Eh, eh, la gente está equivocada en algo, porque a veces la tormenta hace más daño que un mismo ciclón. Sí. Porque aquí usted sabe que el drenaje no es bueno. Y cuando hay mucha agua, media hora de agua aquí... Ya usted sabe, ¿verdad? Hay, hay problema en el nuevo en barrio, Barrio Azul. Esa <risa> o sea, gente no le gustan estas noticias nosotros la damos. Y no. sí, <risa> hay muchos sectores que... Sí. Hay mucha gente también que son necias, que no le gusta salirse. Y después peor. Para la gente, que sí, la gente de Barrio Azul, mucha sí. gente que uno tiene por ahí estando pendiente a los boletines de, de, de esta tarde, noche. Ya hay también Villarriba, eso, esos... Sí, el Bajo Yuna. El Bajo, el bajo Yuna, Yuna, sí, que también sube. Es allá arriba, abajo. Ah, no, no. Sí. Sí, usted también puede... <Risas> puede estar sí. pendiente del aire ahí, del la pueblo, de los el aire sánchez pueblo, ahí. Que bajo agua como sea, porque el teléfono mío no se moja, gracias. La gente de la Ribera de los Sánchez también, aunque no tenemos problemas por ahí, de gente que iba por ahí, pero sí es una zona que se inunda fácil. Ugamba, con la lluvia, también. ¿sí? Ugamba, la Ugamba. sí, Ugamba, la gente de Ugamba, que está ahí río atrás de la escuela de allá <risa> que, que se mete. No, pero ¿dónde te cruce el río. Problemático, cruces, quedan ¿sí? much, muchísimos sectores, que no se mete el agua. No, la, eh, de allá a la, a, la, a la salida Eso no es que di que sí y el mercado de también Y <ríe> bueno. el, el drenaje y baja la sancha allá Por el lado de mi casa que se acabó Eso no es que ahí ves tú la lavadora La gente subía en lavadora como que es un yate <ríe> sí. No, va a ir más corriente En la universidad también Marco entero, no, porque es ahora en IPRM que se está inundando eso, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Es ahora, ¿verdad? Que en eso. Dime, para darte con este micrófono, ¿Eh? porque eso tiene tiene 60 años inundándose eso. Pasa Leonel, pasa Danilo, pasa todo el mundo, pasa. Fe, Félix Rodríguez nunca hizo nada, por eso, porque hay que me viene a montar ahí caliente, tú ves? ¿Eh? No, no. Leonel vino, que es de la Sánchez, Leonel Fernández Reina. Quería aquí, que era profesor. Lo prometió eso está jincado y nunca lo hizo. <risa> eh, no, no, Ale, Ale, Ale, Ale intentó hacer el trabajo. Usted sabe que aquí le gusta el desorden a la gente. Un saludo para el histórico ex alcalde. Señor, es mejor que ha pasado por aquí yo. Eh, No, porque que no no es de ambición que está el mejor, alcalde, a, a mejor el alcalde. no porque van por ambición. al Díaz fue que el pueblo y lo están pidiendo, lo están sí, pidiendo. de nuevo. Y lo están pidiendo de nuevo. Y va a ganar, eh, y va a ganar Cuando si claro. se pone Ale eh, Oh, porque tú sabes Uno. que la gente se ha dado cuenta después que le salió la falta que él hace. Exactamente. Ah, la gente lo criticaba, lo pero después es. que salió empezaron a sí, ver. A, a, ver... Grito. A, a, grito. A, a dar grito. A dar grito. A dar grito el que puso a todo el mundo a raya. Macorita, limpiecito. ¿Cuándo? Cuando estaba mal. Vale? Cuando estaba mal. Vale. No digas que <ríe> no. Tienen que hacer mal la realidad. Es un pueblo joven. Es un pueblo mal agradecido. Es un hombre muy inteligente, no sea partidario. Sí. Mismo, no no, no no, claro, que, sí, no es lo mismo, alcance. no es el mismo alcalde. No sí. es lo no mismo, estate tranquilo. Sí, ahí era peor. No, no, por eso lo vamos, lo, lo vamos a hacer y viene. Eso, para no que no le dé un ataque ahí, cuando él cuando vea que está pidiendo ahí se va, agarra la cámara, cuando él no pide algo, agarra la cámara y arranca por ahí. <ríe>